Hola, ¿cómo están? Yo soy eh, Rolando Cosio. Este es un nuevo video de el Cabildo Salud es un Derecho que hemos hecho con eh, personalidades de nuestro Cabildo y también personalidades de nuestro país. En esta oportunidad eh, nos eh, convoca una nueva, un nuevo video, ¿cierto? Con, en este caso con una, con una invitada eh, ilustre para nosotros. Eh, <risa> Estamos muy agradecidos de, de su tiempo. Eh, ella es Soledad Barría. Hola Soledad, ¿cómo está? Hola, Rolando, eh, mucho gusto. Soledad, bueno, la, la gran mayoría la conoce. Soledad es médica, ¿cierto? Eh, es académica de la Universidad de Chile. Eh, es eh, directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar y además ex ministra de Salud del gobierno de, de la presidenta Michelle Bachelet. Eh, le agradecemos su tiempo y... Eh, queríamos consultarle eh, con respecto a las preguntas que, que le estamos haciendo a nuestros invitados. Se acerca el plebiscito y la, para la nueva constitución y queríamos saber su opinión con respecto a por qué es importante este proceso, por qué es importante que Chile tenga una nueva constitución. Bueno, yo creo que esto es una maravillosa oportunidad, la verdad es un regalo. Yo como vieja eh, siento que los jóvenes nos han entregado un regalo, que es volver a soñar eh, en una constitución que no sea la constitución de Pinochet, eh, que nos abra la puerta a cambios que en salud necesitamos con tanta urgencia. Eh, entonces, la verdad es que este 25 de octubre eh, no culmina, sino que empieza un eh, una tiempo constituyente eh, que yo creo que es de la mayor importancia por la votación, pero sobre todo por lo que se inicia, eh, por esta carrera, donde yo espero que en los en el año que sigue, de nuevo volvamos a tener muchos cabildos, mucha discusión, mucho análisis de qué es lo que queremos como sociedad y como salud. Es muy importante ese tema porque eh, el cabildo fue el, la herramienta fundamental para la conversación, intercambio de, de opiniones, y en el caso nuestro, un cabildo de salud, ¿cierto? Eh, Así es. Por lo mismo, para nosotros es relevante la opinión que usted tenga con respecto al ámbito de la salud, la nueva constitución y qué ideas tendría usted que debiesen estar incluidas en esta propuesta. Bueno, yo creo que en la eh, vamos a tener tiempo de discutirlo, porque yo creo que eso es lo interesante, esto que se abre este tiempo. Sin embargo, yo creo que hay ciertas ideas, eh, ustedes mismos se llaman salud un derecho, eh, es decir, el derecho a la salud. Yo creo que eh, eso es algo que tiene que estar... Eh, los derechos sociales y económicos dentro de lo cual está salud porque la salud no está aislado de lo que son otros derechos sociales y en esta pandemia ha quedado tan claro el, el dicho es el mismo sin embargo la eh, implicancia que tiene dependiendo eh, de si tú vives en una casa de 40 metros cuadrados o vives en una de 140, si te puedes quedar confinado porque tienes un sueldo estable o tiene un seguro de cesantía, pero hay mucha gente que no lo tiene. Entonces, el derecho a la salud se contempla en primer lugar como parte de los derechos sociales y de un país más justo que busque una calidad de vida, porque esto es lo que nosotros llamamos los determinantes sociales en salud que son de la mayor relevancia. Entonces, el derecho a la salud tiene que estar ligado a otros derechos sociales y a un país con mayor justicia social. Yo, eso es lo primero eh, que espero, porque en eh, salud, el 60% es lo que uno enseña en las clases, el 60% del impacto en salud tiene que ver con cómo la gente vive, cómo trabaja, que son los determinantes sociales y ambientales, ¿no es cierto?, en los cuales vivimos. Y luego, también se requiere un sistema de salud que pueda eh, respaldar esa garantía a la salud. No basta decir aquí tenemos derecho, sino que tiene que haber una garantía de ese derecho y para eso necesitamos un sistema universal que dé respaldo a ese derecho. Ahora, no cualquier sistema. Aquí no nos basta un seguro. Eh, piensen en la pandemia, que, ¿de qué utilidad ha sido tanto los seguros? Eso solo piensa cuando uno se enferma. Pero ¿quién mantiene la salud? ¿Quién está haciendo la trazabilidad en este momento de la pandemia? Eso se hace desde los territorios, desde la atención primaria, ahí donde la gente vive, ahí es donde nos jugamos la salud de verdad, y no solamente la enfermedad. Entonces, un sistema universal, solidario, de redes, pero basadas en los territorios, basadas en atención primaria. La salud no la construyen solo los técnicos, la construyen las comunidades, y esas comunidades son las que tienen que tener expresión en la atención primaria de salud. Bueno, eso nos hemos dado cuenta en este, en este tiempo, es que, eh, no necesita la, la comunidad que piense por ella misma, o sea, tiene las suficientes herramientas <risa> para poder decidir por sí misma Así lo que es. quiere y que lo que no quiere. Ahora, eh, ¿cree usted que por sí sola la Constitución resuelve el problema, eh, o el desafío eh, va más allá de un cambio no. constitucional? ¿Cuál es su opinión con o respecto sea, a eso? Primero, yo creo que los desafíos los tenemos hoy día, ¿eh? los tenemos con la pandemia y tenemos que seguir... Eh, mejorando y posibilitando que de verdad la gente tenga el mayor nivel de salud posible. Eso desde hoy, no vamos a esperar, eh, ¿no es cierto?, que esté lista la Constitución, pero la Constitución va a ser el, el marco general que guía y luego hay que hacer leyes. Necesitamos, por ejemplo, un financiamiento del sistema público, eh, que sea suficiente para lo que queremos en esta etapa de desarrollo del país. No es suficiente los recursos que se entregan en salud. Eh, por ejemplo, en atención primaria, eh, por cada persona que esté inscrita en el, en el consultorio, en el centro de salud, se le paga al municipio 7.200 pesos al mes. Entonces, esos son los recursos que destinamos como país y con esa plata hay que hacer todo lo que hay que hacer. Entonces, no es suficiente para una salud digna. Entonces, necesitamos más recursos, pero recursos con un financiamiento solidario, que puede ser ya sea por impuesto o puede ser por la cotización que es solidaria, pero todos tenemos que poner ahí. No puede ser de que haya un sistema para ricos y otro para pobres. Necesitamos un sistema. Ahora, si los más ricos igual quieren tener eh, igual, eh, lugares donde hospitalizarse de una manera distinta, aun cuando el sistema público es digno, que es lo que pasa en los países europeos, podrán tener seguros complementarios. Nadie dice aquí que vamos a hacer desaparecer. La, la, los seguros privados, pero tienen que cambiar, eso no es la seguridad social, la que responde frente a la pandemia es el sistema público, pero necesitamos un sistema público universal para todos y todas, y que todas y todos aportemos también en ese sistema. Claro, ahora aprovechando un poco de su conocimiento de, de, de atención primaria, el tema de la prevención y la promoción, ¿qué rol le da usted en, en particular a esto? Pero la mayor importancia, mucho más, creo que la nueva atención primaria, por así decir, después de, eh, cuando sea robusta, universal, tiene que estar mucho más implicada con la comunidad. Eh, el, el trabajo de la promoción de salud no se ha entendido adecuadamente. Sí. La promoción significa trabajar con las comunidades, no para las comunidades, sino que con las comunidades para obtener mejor calidad de vida. Hoy día, por ejemplo, se hacen diagnósticos participativos. Cuando salen los basurales como un problema en ese diagnóstico, entonces muchas veces nuestros técnicos dicen, ese no es un problema de salud, eso es de hace y ornato. Error, eso es salud. Nosotros también, claro, no vamos a ir a recoger la basura, pero nos tenemos que preocupar de trabajar con la comunidad para que desaparezcan esos, eh, esos basurales, ¿no es cierto? La gente no se nos deprima, porque hoy día, ¿qué es lo que pasa? Que ni siquiera se atreven a invitar a la casa porque está el basural al frente, que la gente se aísla y terminamos todos deprimidos. Entonces, eh, no, no vemos cómo la calidad de vida se une. Eh, pero esa es la promoción, es entregar herramientas a la comunidad para que la comunidad empoderada tome su calidad de vida y efectivamente tenga obtenga mejores niveles de salud porque va a tener una mejor calidad de vida. Claro. Ahora, llevándolo nuevamente al tema de la constitución, para redondear, da lo mismo sí, el organismo que, que lo que lo pueda redactar, eh, en este caso, entre la convención constitucional o, lo, o la mixta? ¿Qué tiene A ver, primero yo creo que el apruebo es fundamental. ¿no? El, el, este 25 de octubre tenemos dos desafíos, dos votos. Un primer voto es el apruebo que yo creo que necesitamos una nueva constitución. Y en segundo lugar, el segundo voto pregunta respecto al tipo de eh, mecanismo. Yo creo que no da lo mismo, por varias razones. Eh, porque la única que está 100% elegida por todos y todas nosotros es la Convención Constitucional. Pero no solo esa, esa tiene garantía de paridad de género, porque resulta que esa eh, eh, es la que se aprobó que el 50% sean hombres y 50% mujeres. En cambio, la mixta que la gente se enreda por eso, la mixta es la mitad elegidos por nosotros, con este 50%, y la otra mitad de los parlamentarios actuales. Entonces, no va a ser, que los parlamentarios no fueron elegidos para hacer la Constitución. No merecemos elegir a todos los que van a redactar la nueva Constitución, porque si no van a ser muy poquititos. Entonces, la convención constitucional es muy importante. Primero, es la única que asegura paridad de género, es la única que asegura que el 100% va a estar dedicado a eso y va a poder estar en los cabildos, porque aquí se va a desarrollar un proceso. En cambio, si la mitad son diputados o senadores, van a estar ocupados en otras cosas. Necesitamos que los que elijamos... Eh, eh, efectivamente estén dedicados a parlamentar con todos y todos nosotros para ir construyendo esas nuevo, ese nuevo marco general que es la Constitución. Claro, Así que convención constitucional. Bajar la información eh, eh, sí. y, y eso, y, y finalmente recabar lo que, lo que la gente quiere. Si, si es eso Exactamente. Lo que está Ahora, para finalizar, ¿Qué llamado le haría usted a las personas que nos van a ver en este video, cierto, para este 25 de octubre? Bueno, yo creo que primero que nada hay que ir a votar. ¿ah? Eh, yo soy vieja, estoy dentro de, lo, de los mayores, que, eh, pero yo creo que hay que ir a votar. Esto es muy importante, tenemos que... Eh, abri, seguir abriendo los caminos de un país más justo. Entonces el primer llamado es ir a votar, con pandemia y todo, hay que ir a votar. Hay que cuidarse, porque la pandemia no es magia. La pandemia se transmite persona a persona, y si yo me cuido, y voy con mi mascarilla, eh, voy con mi lapicito azul, que no va a nadie, bueno, si no tengo, me entregarán uno en la mesa, pero debidamente limpio, ¿no es cierto? Eh, tengo cuidado de tener un metro, eh, de distancia. Si soy viejo o vieja, como yo, eh, vamos a tener prioridad para pasar en las mesas. Y además hay un horario que está de 2 a 5 de la tarde, pero además hay prioridad en todos los horarios. Entonces, están dadas las condiciones para que vayamos masivamente a votar. Ojalá este sea un gran apruebo y una gran convención constitucional el día 25. Bueno. Le agradezco enormemente su tiempo, para nosotros es muy relevante esto, estamos haciendo un trabajo importante para poder eh, invitar a la gente que pierde el miedo, el coronavirus tiene forma de poder prevenirse, ¿cierto? Para que finalmente el 25 tengamos un número suficiente de personas que aprueben lo que, lo que estamos buscando en ¿no? la nueva constitución, finalmente. Entonces le agradecemos, Soledad, su tiempo. Muchas gracias. Que, eh, la invitamos a seguir participando en las oportunidades que hacemos algunas actividades, así que eh, encantado. A su disposición. Eh, muchas gracias. Muchas gracias.